Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a otro video más de la gramática alemana básica. Hoy día aprenderemos otro artículo posesivo, el artículo posesivo para decir tu auto, dein Auto. Los kids. En este video ampliaremos el conocimiento de los artículos posesivos en alemán. Revisa el video anterior de los artículos posesivos un poquito su explicación. Aprenderemos el artículo posesivo time, que es para decir tu auto es verde, por ejemplo. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido. Mi nombre es Daria, acá aprendemos en la lengua alemana básica paso a paso y el enfoque es aprovechar ese proceso de aprendizaje al máximo. En un video anterior ya repasamos el primer artículo posesivo, mine, y ahora vamos con el segundo. Vamos a ver siempre en relación al género del sustantivo y veremos de inmediato dos Frases de ejemplo donde se aplica ese artículo posesivo para hacernos una mejor idea de cómo funciona en acción. Para un sustantivo en masculino, por ejemplo, der Vater, aplicando el artículo posesivo dein es dein Vater, tu padre, dein Vater. En neutrum, zum Beispiel das Auto, sería dein Auto, tu auto. ¿Se acuerdan del patrón que indiqué en el video anterior del artículo posesivo main? Exactamente acá tenemos la misma forma del artículo posesivo para palabras en masculin y para palabras en neutrum. Acá la forma de esta palabra es compartida. Recién vamos a ver un cambio ahora en sustantivos que son feminine y también en sustantivos que llevan un plural, que son más, más cantidades en femenino entonces zum Beispiel die Mutter aplicado el artículo posesivo deine Mutter deine Mutter tu madre y finalmente palabras en plural con mayor cantidades zum Beispiel die Kinder sería deine Kinder deine Kinder y con eso ya tenemos recordado el patrón cómo funcionan los artículos posesivos tenemos una forma, una forma que es para palabras en masculino y en neutro. Y tenemos la agregación de la letra e para sustantivos en femenino, en singular. Además de todas las palabras que son plural. Ahora, con ese panorama claro, vamos a ver ejemplos de aplicación. Primero, de palabras en masculino Dein Vater heißt Juan Carlos. Dein Vater heißt Juan Carlos. Tu padre se llama Juan Carlos. Dein Vater heißt Juan Carlos. Juan Carlos. Ode o ¿Wo lebt dein Bruder? Wo lebt dein Bruder? ¿Donde vive tu hermano? Wo lebt dein Bruder? Nos acordamos de la conjugación del verbo leben, el verbo vivir en un video anterior y la respuesta Mein Bruder lebt in Mexico. Mein Bruder lebt in Mexico. Mi hermano vive en México. Mein Bruder lebt in Mexico. Acá podemos ver la aplicación de ambos artículos posesivos que manejamos en este momento. Que tenemos el artículo posesivo DEIN en la pregunta y el artículo posesivo MEIN en la respuesta. Ejemplos para palabras con género neutro. Dein auto ist grün. Dein auto ist grün. Tu auto es verde. Dein auto es grün. ist das dein auto? Esto es tu auto. ist das dein auto? Ja, das ist mein auto. Sí, esto es mi auto. Ja, das ist mein auto. Ejemplos para sustantivos en feminin. Deine Mutter ist 40 Jahre alt. Deine Mutter ist 40 Jahre alt. Tu madre tiene 40 años. Deine Mutter... Es 40 Jahre alt. Wie heißt deine se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? heißt se llama Mutter? Mutter madre? se llama madre? se llama Y Y finalmente, ejemplos para plural plural. kinder sind klein. Deine kinder sind klein. Tus sind son tus Deine Kinder sind klein. Was machen deine Kinder heute? Was machen deine Kinder heute? Hacen tus hijos hoy? Was machen deine Kinder heute? Meine Kinder spielen heute. Mis hijos juegan hoy día. Meine Kinder spielen heute. Con esto ya pudiste agregar otro artículo obsesivo más a tu gama de conocimientos del alemán básico. Espero que te gustó y te sea de mucha utilidad. Si te gustó el video dale un like y me alegro vernos en el siguiente video. Bis zum nächsten Mal.